Te gustaría aprender cómo poder reprogramar tus miedos y tus inseguridades paso a paso para poder transformarlas, reprogramarlas en confianza, en seguridad en ti mismo, en autoestima sólida. Te invito a este entrenamiento donde yo te estaré guiando de la mano, en vivo, en paso por paso, para que tú puedas por fin, en, no solo enfrentar estos miedos, inseguridades y culpas, sino que tú puedas desarmarlos, aprender cómo desarmarlos con una metodología comprobada, de semiología de la vida cotidiana, del curso 1 del conocimiento de uno mismo, que nos permite poder resignificar los miedos, resignificar las inseguridades y las culpas, eh, de en una manera muy precisa, muy profunda y muy efectiva. Y en este entrenamiento lo haremos una vez por semana en un grupo enriquecedor, empático, que te va a escuchar, donde tú vas a conocer gente como tú, que está dispuesta a dar lo mejor de sí, para construir su mejor versión de sí misma, para hacer dinámicas juntos, para hacer meditaciones, eh, para hacer ejercicios y en una Contención grupal muy, muy hermosa. De 7 de la noche a 9 de la noche, hora Ciudad de México. Y en estas 8 semanas, semana con semana, te vas a conectar en vivo en Zoom... ...para poder eh, comprender cómo reprogramar todos estos miedos e inseguridades... ...que llevan a que dudes de ti, a que no te la creas... ...a que te afecte de más la opinión de las demás personas... A que tengas inseguridad sobre si puedas tú alcanzar tus metas, tus objetivos en la vida para poder fortalecerte, para poder generar confianza profunda, confianza ontológica, confianza en ti mismo, confianza en la vida, confianza en el ser. Y tú puedas cimentar esta seguridad. ¿Y cómo funciona? Nos veremos una vez por semana en vivo y haremos los ejercicios. Después tú tienes acceso a estas grabaciones de los videos en vivo para que tú puedas repasarlos. Si un día no puedes estar, tú puedes participar, tú puedes ver las, las grabaciones y tú puedes repasarlo para hacer los ejercicios y las meditaciones las veces que quieras a lo largo de todo un año. Además, vas a tener de apoyo el curso 1, el conocimiento de uno mismo de semiología de la Vida Cotidiana que va a estar acompañándote y donde cada semana recibirás también un módulo de este curso para que lo tomes y tengas el sustento teórico en el que está apoyado el taller. Si ya lo tomaste, para que lo retomes, para que lo repases, porque ya sabes entonces que es un curso que puedes tomar muchísimas veces y eh, siempre tiene una gran riqueza. Y después... De los ocho módulos del curso 1 que vas a recibir semanalmente, también vas a tener un año completo de acceso para poder repasarlo las veces que quieras. Y además vas a recibir cada semana un video con ejercicios específicos y precisos para aplicar los esquemas que vamos viendo a lo largo del curso 1 y que va a servirte de apoyo para poder eh, generar la reprogramación. La reprogramación, que es el núcleo de semiología de la vida cotidiana, que es la resignificación de aquello que te está generando las emociones negativas, como los miedos y las inseguridades, a través de transformar las actitudes, estas actitudes disfuncionales, y crear actitudes funcionales de confianza, de seguridad, de autoestima, y que te la creas, y que realmente creas en ti mismo, creas en tus capacidades. Y en tu capacidad de afrontar cualquier reto que te ponga la vida adelante y de crecer y de estar a la altura, cualquier crisis que tú te encuentres. Y como siempre te extiendo mi garantía total, si tú tomas las primeras sesiones y no estás a gusto, entonces me lo pides y te damos la devolución total de tu dinero, sin preguntas, porque quiero que estés completamente satisfecho. Es una experiencia transformadora. La suma de la guía individual en vivo que yo te voy a estar dando, la consistencia de vernos semanalmente, el apoyo del de grupo eh, con el que vamos creciendo juntos hace la gran diferencia. Y eh, cualquier duda, cualquier comentario, yo y mi equipo estamos a tus órdenes en mis redes sociales en contacto arroba ricardolerrán.com eh, para apoyarte y que tengas esta experiencia fantástica donde podrás tú aterrizar el, todos los conocimientos que tengas, sobre todo de Semiología de la Vida Cotidiana, del curso 1 y pasar de la información teórica a la cultura eh, y la comprensión a la práctica, el conocimiento y transformes tu vida. Transformes tu vida en reprogramando paso por paso cada uno de los miedos y las inseguridades que tú desees. Y te vas a llevar esas herramientas para el resto de tu vida. Te invito, te espero, vale la pena, invierte en ti, invierte tu transformación y vas a, que, y vas a ver el cambio que se genera en toda tu vida. Te vas a sentir una nueva persona, te vas a sentir fuerte fuerte. Seguro, capaz de lidiar con eh, cualquier punto de fricción, cualquier reto que te ofrezca la vida, capaz de tener relaciones más sanas, más adecuadas con todas las demás personas. Te invito a que lo pruebes, no pierdes nada y puedes ganar muchísimo. Muchísimas gracias, te espero.